Muchísimas gracias Amado, Francis, Yerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy desde las 7 de la mañana a 8.30 al momento. La verdad es que vemos que eh, los a nivel político y a nivel electoral, como siempre hemos dicho, la República Dominicana no cesa y, aún, y así lo podemos observar día tras día. Viendo las diferentes de declaraciones que emiten los candidatos o posibles candidatos y a lo interno, eh, si habrá algunas primarias, que ya vimos que el PLD de manera oficial informó que será a través de encuesta, no de primarias internas o de votaciones internas dentro de su partido. La Junta Central Electoral, como órgano rector de los procesos electorales en nuestro país, al parecer no tiene voz, no tiene valor, eh, o importancia a lo que dicen eh, o hacen el llamado, en este caso, a los aspirantes a las elecciones para el 2024. Digo esto porque vemos que de manera muy normal han continuado los interesados en llegar al palacio o a las elecciones para las fechas venideras. Vemos a un Abel Martínez todos los días fijar posiciones. Ayer hablaba de que el país está para atrás, pero que en el 2024 será eh, el, el país de Abel. Hay una frase que, que no le veo nada de chistosa, eh, haciendo o elevando su imagen como la posible solución de, ante, los, ante los problemas que tiene la República Dominicana. O sea, lo que dijo la Junta Central hace dos meses, más o menos atrás, no ha sido de ningún valor ni le han prestado atención nosotros a nivel político no tenemos respiro. Aparte de que tenemos campañas avasallantes, campañas electorales avasallantes en todos los sentidos, que llegan al punto de hartar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos arropan, no solo a nivel publicitario, sino a nivel social y de manera directa, con mucha anticipación. En momentos en que, eh, el momento en que nosotros estamos viviendo como país y ni hablar del mundo por todo lo que ya sabemos que ha estado pasando y ver gente, fijar posiciones que a veces quedan fuera un tanto de lugar o de contexto, hablar por hablar, como yo le llamo, de todo hay que hablar, de todo hay que hablar. No resuelves los problemas cuando estuviste en, estuviste en las funciones o tenías la posibilidad de hacerlo, Por ahora serás el salvador del país. Qué bonito. Entonces, ante todo esto, eh, por otro lado tenemos a la ex vicepresidenta y ex primera dama de la República Dominicana, la señora Margarita, que también continúa haciendo sus trabajos de proselitismo, haciendo sus trabajos de campañas, de campaña electoral para las... Eh, próximas elecciones y para la elección de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. yo digo, por ¿cuál es la necesidad? Creo que el pueblo, la gente necesita un alivio, necesita un respiro. Ya bastante tenemos nosotros con las situaciones propias del día a día como dominicanos. Cuando tú ves este tipo de comportamiento de gente que no respeta las normas, de gente que no respeta al ciudadano, de gente que no respeta los periodos, los periodos de tiempo que están establecidos para hacer tal o cual cosa, entonces esto te quita un nivel de, de credibilidad, porque si no sabes atenerte o sencillamente respetar las reglas del juego, ¿cómo confiar en ti sin hablar ya de las posibles acciones que conocemos del pasado? En el caso de Abel Martínez, porque en el caso de Margarita debemos de destacar que a su alrededor eh, hay pocos escándalos. Entonces, ante todo esto, en lo particular, sí me gustaría eh, ver candidatos más juiciosos, más respetuosos de los ciudadanos de las normas electorales, de las normas de nuestro país. El nivel de desesperación que presentan por llegar al poder a veces llama hasta la atención. Hemos visto a un Domingue Brito que ha bajado un poco la guardia, que era de los que también estaba al frente de cada cosa que pasaba en el país. Hemos visto a los funcionarios más cercanos, a los más altos funcionarios del gobierno pasado, quedarse callados, bajar la guardia ante tantas situaciones. Entonces usted preguntará, bueno, eh, ya no dicen nada, y hasta llama la atención porque estaban muy eh, con la frente en alto hace unos meses atrás. Al parecer, no quisieran... Ellos caer, caer en la boca, no solo a nivel de la sociedad, cuando me refiero a caer en la boca, sino de que, cuando me refiero a caer en la boca a nivel de la sociedad, es pensar que hay gente, y tenía la imagen ahí, que hay gente, que tuvieron un comportamiento un tanto dudoso, por decirlo de alguna manera, que estaban muy con un comportamiento de enfrentamientos, pero que hoy a la fecha no dicen nada. Entonces, ante todo esto, nosotros entendemos, entiendo, que deberían de bajarle un poquito a estos candidatos. Eh, no poder nosotros tener ese aliciente, ese respiro. Fijar posiciones de temas sin presentar propuestas o posibles soluciones de que como la mayoría de los candidatos, según ellos resolverían estando en el poder, pero que tampoco hicieron mucho en esos sentidos cuando estaban en las posiciones que asumían, deja mucho que desear. Nosotros debemos de aspirar, señores, como sociedad, a cambios, a cambios reales. Y no me refiero al gobierno del cambio, a gente que inmediatamente te tilda de que eres PRMista, de que eres del gobierno, de que eres bocina, cuando tú sencillamente lo que buscas es que nosotros podamos tener o crear las condiciones para tener, para lograr un nivel de gobernabilidad que sea de beneficio para todos. La alternabilidad es uno de los aspectos más importantes de la democracia. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo y observando en estos momentos. El nivel de escándalo, de casos contundentes, de redes impactantes que están en estos momentos en los tribunales. Por eso hay que entender que se hace necesario y debemos de cambiar un poquito el mensaje de, no, estos son peores que lo que estaban, vamos a lo que estaban, no. Vamos a buscar, vamos a continuar buscando mejoría. Si el que está en la actualidad no llena las expectativas de cada uno de nosotros o sencillamente esperábamos más, vamos a continuar buscando opciones. Nosotros tenemos una deuda muy grande, una deuda social muy grande, de muchos años desde nuestra fundación y que ha sido eh, imposible resolver en el aspecto de que sí, claro, estamos avanzados como nación porque se supone que no te puedes quedar estático o ir para atrás. Eso no es lo que debe de ser, eso no es la norma, porque entonces estaríamos siendo un Haití. Nosotros debemos de aspirar a la mejoría, no en la totalidad, porque la totalidad es muy difícil de lograr en un país. En avances y logros, hay escasos casos de naciones que podríamos citar. Nosotros como países subdesarrollados de América, del Caribe. Hemos logrado mucho, pero falta demasiado. Y esto sencillamente se limita a la elección de nuestros gobernantes. Cuando tenemos gente que hace una buena labor, que hace un buen trabajo a nivel ejecutivo y de sus representantes en las diferentes posiciones a las que eh, asumen y se nombran en los diferentes cargos, nosotros no tendríamos que estar hablando u observando las cosas que pasan. Ver la cantidad de cancelaciones, de suspensiones en dos años de gobierno da mucha pena y deja mucho que desear a nivel social. El gobierno que más suspensiones y cancelaciones ha tenido en el periodo, en el periodo de tiempo en que va, pero falta porque sabemos que hay muchísimas dificultades. Sabemos que hay muchos comportamientos irregulares e ilegales de los funcionarios y lo vemos a cada día. Romper... Con ese comportamiento insano para la sociedad, para las instituciones cual, con las cuales con las cual usted trabaja como gobernante es muy fuerte y es un gran desafío. De hecho, te puede crear una situación interna hasta de inestabilidad partidaria. Aparentemente, y podemos ver y citar casos, el gobierno actual tiene un interés marcado porque se trabaje con un nivel de transparencia importante, aún así decía anoche, carga en su espalda varios aspectos que no le dejan y que no nos permiten a nosotros hablar en un 100% de ese interés de transparencia, de personas, de altos funcionarios, de gente cercana que no ha tomado medidas algunas. E inmediatamente se toca este tema, recordamos casos como el señor Macarrulla, que no se ha referido ni ha hecho nunca nada en relación al tema. La señora Josefa y otros casos que podríamos citar, sanciones, suspensiones, como el caso del señor Peñaguaba, de un mal manejo, de un dinero que se entiende que no era necesario entregarle a gente, porque hay muchas más necesidades y gente necesitando más que los artistas, pero ahí no pasó nada. Entonces a veces entiende que la sábanas o el hilo se corta por, lo, por los más finos, por los más débiles. Ante todo esto, sí entiendo y pienso que nosotros hemos avanzado. En estos dos años hemos avanzado a nivel de independencia de los poderes. Que hemos avanzado en mandar un mensaje. Cuando se habla de actuar por el rumor público, cuando se habla de que no has visto nada, o que te pregunten por temas de corrupción y tú sencillamente digas, ¿cuál corrupción? Aquí no hay corrupción, muéstrame un caso, pero que cuando sales del poder tienes 200 casos de gente muy cercana a ti, de familia cercana a ti, que tú no veías eso, comparo y digo, bueno, realmente se nota, hay una diferencia en mandar ese mensaje de transparencia, en mandar ese mensaje de que no hagas la cosa mal. pero Entonces, por otro lado, recuerdo estos aspectos que cité de algunos casos, que están alrededor del presidente y que podría casarse con la gloria si hubiera tomado medidas o aún está tiempo de tomarlas posiblemente. Quedaría en la historia como con un, con un pie adentro y como con, con el otro afuera. Entonces, ante todo esto, eh, nosotros tenemos o vivimos muchos dramas de manera diaria, a nivel político, si quiera decir a nivel social, los niveles de, de violencia y demás que vemos. Pero a nivel político vivimos muchos dramas. Tenemos muchas situaciones que resolver, tenemos muchos atrasos, necesitamos el fortalecimiento de las instituciones para que la gente que está ahí no entienda que eso le pertenece, para que no haga un mal manejo de estos recursos que se le dotan a las diferentes instituciones, el tráfico de influencia, el entender que porque usted es un funcionario de una institución de nivel medio o alto, usted es el mandamás o es el jefe, sencillamente es usted es un servidor público que se le paga para que haga ese trabajo y usted se debe a los ciudadanos. Pero por otro lado, este ese aspecto que planteo de todas las realidades que nosotros tenemos de manera actual a nivel de, la, de gobernabilidad, de situaciones del día a día, de la resolución de problemas. Pero por otro lado tenemos estos candidatos que no cesan, que no desisten, que no paran, que no le dan un respiro a la sociedad. Y verlos en lo particular me resulta un tanto desagradable, es la palabra. Respete los tiempos, respete las normas, respete a la gente, respete las instituciones y los órganos que rigen algunos sí. aspectos, como es el de los procesos electorales. Muchísimas gracias, amado. Vamos entonces.